En lo que va de año, más de 100 casos en los que presuntos reconocidos delincuentes han sido ejecutados por miembros de la Policía Nacional, hecho que ha sido condenado por la Comisión de los Derechos Humanos. En lo que ha transcurrido el año 2018, nuestro presidente a nivel nacional, Mando María Mercedes, informó que habían caído a mano de la Policía Nacional Aproximadamente 125 ciudadanos en el este de disparo. La ciudadanía está esperando que eso sea cierto y la policía también está confirmando también lo que es su estadística para ver. Porque ellos llevan estadística, pero quien sabe bien cuántos muertos es este el Ministerio Público. Pastor consideró varios son los factores que incluso han llevado a ciudadanos a linchar a presuntos delincuentes, entre ellos la falta de confianza en la justicia dominicana. Que no hemos visto tantos casos que un, que un delincuente, aquí personas que tienen 10 fichas, entran por, por una puerta y salen por otra. Entonces, por dónde vienen esas gente, ¿no? ¿A que es justicia? Justicia se puede aplicar la justicia, siempre cuando sea que en la los jueces que tienen que ver, que tienen que conseguir del el deber y de poder que hace cumplir la justicia en el sentido de mandar bien la ley como debe de ser. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.